Si sí, de los que tienen una antena de esta botella en su casa, eh, se puede reutilizar para colocar señal HD de los canales locales. Bueno, y también la señal al aire. Eh, lo que tienes que hacer, primero que nada, tienes que tener un, un cúter corta cartón, guincha aislante o guincha en la hora, como buen Y el cable, y esta es la parte más importante de la antena. Tienes que tener esta parte para poder utilizarla. El cable tienes que tenerlo así. Dejar la parte del cobre bien alto con la parte blanca. Y lo alambrecito aparte. ¿Sí? Ahí te explico para qué se va a ocupar y cómo se instala. La punta de cobre debes colocarla aquí. enrollarla lo mejor que podía ahí. Y si podéis colocarle una tuerca sería ideal. Y una vez que esté bien bien apretado porque este va a hacer un contacto y le puse una tuerca y para firmar y tenemos que tapar en wench y la hora porque esto va a estar en la interferia ya que dije, si yo lo de y la hora los pelitos estos tienen que ir aquí a la antena bueno la idea es que no toquen esto de acá sino de acá así que igual lo vamos a enganchar y con eso debiera estar listo y después enchufar la tele para revisar los canales HD y después vamos a hacer una prueba bueno, ahí lo dejamos listo y ahora hay que hacer la prueba y Hay que enchufarlo la una tele y hacer la programación Ahora estamos haciendo la prueba de la antena reconociendo los canales HD y al aire ah, Bueno, pues en este momento lleva los analógicos, son 6 Tenemos que capte los digitales también Así está captando los digitales, sí. Hermoso. Y la antena la tengo donde? La, la estoy probando del living nomás, así que... Así certidumbre. Desde Estados Unidos revisamos el informe de Antonio Ruiz y Juan Carlos Gómez. Su sí, sí, debut en Naciones Unidas, el recuerdo a Salvador Allende, reuniones con altos empresarios, bilaterales con Alemania, Francia, España, Nueva... No... ¿Y qué hay de ti? Comenta porque... ¿En serio lo hablaron? Yo no... Son hermosos los canales HD 25.1, solo video No sé qué canal es este Tengo que colocarla afuera para captar mejor la señal el estreno interior más parece vocería que realmente. Hace a Te pero voy poner un ejemplo. Sí, literal. Te lo ya los canales al aire H -H no se ven más o menos, H -H -D pero H -D los HD se ven bien.